En fin, mmm, velocidad y algunos fallos. Eh, buenos días y feliz año nuevo. Lo que vamos a hacer hoy va a ser eh, otro poquito de clásico eh, de este libro, ¿vale? que se puede adquirir en Amazon por unos 10 euros, 10 11 12 euros, 12 euros creo que vale con el audio. Y eh, en este caso vamos a coger este temita de aquí. El preludio de la Bio. Para... No sé qué. Número 3. De Juan Sebastián Arroyo. Vamos, a ver, este tema. Es fácil. Para un, un, un tocador intermedio, como soy yo, ¿vale? Eh, básicamente se basa en. Básicamente se basa va a estar dándole vueltas a la escala de sol mayor melódico casi todo el rato, ¿vale? entonces en ese sentido es fácil eh, yo lo voy a tocar a un tempo que es fácil, relativamente no es el tempo real, ¿vale? Todavía no, de hecho, no, no he llegado todavía al, tem al tempo real ahora, si se toca el tempo de verdad es eh, enrevesado, enrevesado porque van a carajos a cabo, carajo como se dice por aquí o sea, van a toda hostia los notas <coughs> y ese, ese tempo no lo he alcanzado yo todavía yo andaré en torno a los 160, 150-160 bpm y esto por lo menos hay que tocar los 240, ¿vale? No, no llego, vamos, no llego... Lo tengo ya en los dedos, lo tengo, digamos, memorizado, lo puedo tocar a este tempo que he comentado pero todavía tendría que ponerme con el, con el metrónomo y trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo hasta conseguir la velocidad vertiginosa que, que llevan los tíos que lo tocan, ¿vale? Y bueno, lo que va a servir, este, este, este vídeo que estoy haciendo, me va a servir primero a mí, para que dentro de un año, cuando no me acuerde, pueda tirar de él y decir, ah, mira, por aquí va. Eso es una. Y luego va a servir también para que el que se compre el librito, que espero que seáis muchos. Pues, si no tenéis... O sea, lo que voy a poner es una, una serie de nociones... Cállate, cabrón. Una serie de nociones para, de mis estrategias para, para tocarlo. Porque me he encontrado con que había algunas cosas que... Efectivamente, aquí te pone también los, los dedos que tienes que poner, medio, internet, índice, tal. Pero eh, te dice los, los dedos de la mano derecha, no de la, de la mano izquierda. Y contra algunas estrategias para tocarlo más eficientemente. Bueno, y como siempre, pues lo vamos a dividir en partes. Esta va a ser la parte número uno En la parte número uno nos vamos a ocupar de el principio, ¿vale? Toda esta página de aquí. Y vamos a llegar hasta... Hasta... Aquí, ¿vale? Hasta este compás aquí, hasta aquí. Y luego a partir de aquí ya va a, ser, va a ser el segundo vídeo. Bueno, pues vamos al lío. Por cierto, como es natural, no me pidáis la tabulatura, compararos el libro y ya toma por culo. Bueno, pues estamos en el traste 17. Vamos a ver si soy capaz de lograr un plano en el que se van las, do, las dos manos. Traste 17 y tenemos que hacer... Entonces, eh, aquí me estoy desviando un poco de la tabulatura Porque la tabulatura pone que tengo que hacer un hammer on Perdón, un pull off Pero esto a mí me, me suena poco Entonces mmm, Me he buscado que, que, que, que lo pulso En realidad, entonces hago También lo puedo hacer lo creo que es más rápido Si lo hacemos con in, medio índice Vale, esto es traste 17, 16 17, y ahora me voy a ir al traste 12. Eh, primera cuerda con el medio, eh, segunda cuerda con el, con el pulgar. Y ahora voy a hacer una, melo, una melodía parecida, la misma de hecho, en los trastes 10, con la, la cuerda quinta al aire, traste 10 y 11 de la segunda y de la tercera. cuerda primera y segunda al aire al aire y ahora la escala melódica de sol en pleno apogeo me voy a ir al traste eh, digamos voy a empezar al aire pero voy a estar en el traste séptimo de la cuarta, traste cuarto de la tercera, traste quinto de la tercera y voy a pulsar al aire la segunda y la quinta la segunda no, la, la primera perdón bueno, esto parece fácil pero no es fácil hay una, un detallito que es lo que crea la dificultad que es darle al final, al final del lick, vamos a llamarlo así, eh, con, la, con el índice en la cuerda tercera al aire. Es lo más difícil que tiene este trozo. Entonces empiezo con el pulgar con la tercera al aire y le doy a la prima. La prima va a estar repiqueteando todo el rato. ¿Veis? Perdón. Ahí. Y por qué no le puedo dar con el, por, con el pulgar en la cuerda tercera Que es lo natural, y es lo que te pide el cuerpo Porque ahora me va a hacer falta va a hacer falta Poner el pulgar aquí en la quinta Y si lo tengo aquí, no, no llego ¿vale? Entonces me da tiempo entonces hacemos el lick este en la escala de sol damos aquí con el, con el índice en la tercera y ahora hacemos con el pulgar pulgar en la quinta y hacemos parte de la escala de sol que es esto lo vamos a repetir dos veces traste cuarto traste quinto y lo repito en la escala de sol hacia atrás la escala de sol pues... lead completo y ahora esto lo voy a repetir exactamente igual cuando le he dado al aire pues ahora me permite otra vez Yo lo he hecho dos veces y como le he vuelto a dar con el índice en la tercera al aire, puedo empezar con el pulgar, hacer otra vez la escala de Sol hacia adelante, casi completa. Pero en vez de hacer la escala de Sol que hemos aprendido aquí, la vamos a hacer así. ¿Por qué? Pues porque tengo que bajar luego al 12, Traste 12 y si lo hago así no me da tiempo. Entonces, no sé si me, se me está quedando claro. Volvemos al lick de, al principio, lo vamos a hacer despacito. Repito. Perdón. Y ahora empiezo la, al darle al sol, al aire, empiezo con la escala otra vez. Y ahora nos vamos al traste 10, ¿vale? Dejamos pulsado el traste 10 en la primera y la segunda y hacemos con el índice, hammer on, la prima y le vuelvo a dar con el, con el índice en la cuerda segunda. ¿Y por qué? Pues porque ahora tengo que meter el pulgar pulgar en el traste 12 que es segunda cuerda y medio en la cuerda prima en el mismo traste y por qué lo hago así? porque ahora necesito el pulgar al aire para empezar la escala de sol aquí en modo single string que también tiene una digitación distinta de lo que sería habitual ¿vale? Entonces, todo junto, lo que tenemos hasta ahora. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Os explico la digitación de esta escala. Entonces, hacemos... Y ahora, a partir de aquí, al darle con la quinta al aire, me permite ya mover la mano derecha. Esto se queda resonando. Y hago, estoy en la tercera cuerda, 14, 15, perdón, 14, 16, 17 en la, en la tercera, eh, 15 en la segunda, 14 en la primera, 16, 17... aquí acabaría. Ahora vendría una repetición Esto ya lo haremos otro día no lo estoy haciendo bien por otra parte y hasta aquí